Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Fernández y voy a presentar mi trabajo de pasantías titulado Interacción entre los defectos topológicos y los grados de libertad de electrónicos en el grafeno. Vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre el sobre el grafeno y con los objetivos o bueno, el objetivo del trabajo. El grafeno, el grafeno consiste en una simple capa de, de átomos de carbono organizado en un latiz Bidimensional, con forma hexagonal, como se ve en la imagen de arriba, o cónico. Eh, a su vez, es un, eh, un, un al otro por el carbono, okay. y el nombre deriva de, del grafito, ya que la compilación de numerosas capas de grafeno forman el grafito, y la terminación en eno es porque contiene muchos enlaces dobles. El, el material fue teorizado durante varias décadas por los científicos, hasta que fue observado en, por primera vez en 1962 en un microscopio electrónico. Y luego de un tiempo el material fue redescubierto, aislado e investigado por Andre Game y Konstantin Novoselov en 2004 en la Universidad de Manchester, quienes obtuvieron el premio Nobel de física en 2010. Desde entonces, el grafeno se ha convertido en un material valioso debido a sus propiedades eh, mecánicas eh, de conductividad eléctrica y otras, otras propiedades. Por último, el trabajo consiste en, un, en una revisión bibliográfica, eh, cuyo objetivo general es reproducir cálculos realizados por diversos autores eh, concernientes a la interacción entre los defectos topológicos y los grados de libertad electrónicos en el grafeno. Para comenzar, vamos a realizar un, un modelo de time-binding del grafeno. La celda unidad del lápiz consiste en dos sitios equivalentes, los sitios A y los sitios B. Eh, a su vez, aplicando un poquito de trigonometría se pueden obtener las relaciones geométricas del lápiz, la separación entre los átomos del mismo tipo y el bueno, proceso recíproco. Y teniendo en cuenta la consideración a primeros vecinos, uno considera estos vectores que son, bueno, a primeros vecinos. Eh, y si considera esa aproximación, puede escribir el, el, el Hamiltoniano, este sistema en segunda quantización, como se ve aquí arriba, con operadores de creación y aniquilación que cumple con la expresión de comunicación de la derecha. Eh, pero bueno, el objetivo time es obtener las bandas de grafeo, bandas de energía de grafeo. Entonces, para eso hay que diagonalizar el Hamiltoniano y aprovechando la invariancia de translación que posee el sistema, podemos escribir esos operadores en, en Fourier. Que respeten esas relaciones de comunicación de la derecha, y entonces el jamitoniano queda de, de esta forma. A su vez, podemos definir la función de, de onda de esta manera con los operadores y obtener el jamitoniano de blog, en donde los elementos no nulos, digamos, dependen de, de la separación de la primera oficina. Si uno a, a, calcula los dos valores de esa matriz, obtiene la valores que son los valores de la energía y quedan en función de esos delta, tab Pero para poder eh, escribirlo de una forma más eh, entendible, de alguna forma, se, se realiza un pequeño cálculo y se obtienen estas bandas de energía que se pueden ver en la imagen de la derecha. Y entonces podemos ver que las bandas se tocan en unos, en unos pequeños puntos que se denominan puntos de día o conos de día. Y además para poder entender qué es lo que sucede en esa en esa zona de los conos bueno debe tener en cuenta que el nivel de Fermi se encuentra justo por medio de las bandas y entonces uno puede estudiar las excitaciones de baja energía de ese sistema alrededor de esos conos y expandir el camino de esta de esta manera en el mundo donde bueno la velocidad de Fermi depende de parámetros geométricos del sistema y lo que nos muestra esta, este camino es que los los electrones en, el, en esos conos se comportan como fermiones relativistas signos. Para poder verificar, digamos, esa última expresión, eh, voy a hacer una pequeña derivación rápida de la expresión de Díaz. Primero se, se muestra el hamiltoniano negro propuesto por Díaz, en donde los coeficientes alfa y beta son las, tienen estas relaciones de conmutación. Se expresan en función de las matrices de Pauli, se introducen las matrices gamma de gama de VIA y que tienen ese bse En términos de esas matrices, uno puede escribir el, el, la, la ecuación de movimiento de XBR en, en esta función. A su vez, si uno considera el, el momento lineal, como es usual, vamos a barra sobre Y y el operador D, la masa igual a cero y eh, que las matrices alfa en dos dimensiones son simplemente las matrices de Pauli, entonces viene este italiano que es exactamente igual al que estaba en la diapositiva anterior, simplemente que se cambia la velocidad del carmín por la velocidad de Y, bueno, muestra que también son carmines eh, relativistas, en, cerca de los cuantos. Eh, bueno, hasta, hasta ahora, digamos, se vio el látiz del grafeno sin ningún tipo de defecto, y entonces la el objetivo del trabajo es justamente relacionar cómo se modificaría o qué propiedades tienen el, el, los electrones en el caso de que existan defectos topológicos. Los dos tipos de defectos topológicos que existen, que conozco, eh, son discriminaciones y dislocaciones. Las dislocaciones se pueden pensar como haciendo un corte en un material e introduciendo una fila adicional de átomos, como se ve en esta imagen. Entonces, si uno realiza un circuito cerrado que encierra la deslocación, eh, uno puede identificarla por el hecho de que el circuito no cierra. Si la, si la deslocación no existiera, si el circuito no existiera, este circuito cerraría perfectamente. Pero en caso de, de existir una deslocación, habría que agregar un vector que se denomina vector de Webberts, y para poder cerrar ese, ese circuito. Y si uno hace el, el transporte paralelo ese de un vector alrededor del circuito, puede ver que las deslocaciones son proporcionales al, al tensor de, de Toxin. Y por el otro lado, eh, las disclinaciones se pueden formar de manera similar, nada más que en vez de agregar, agregar una, una línea de átomos, se agrega una cuña de átomos y eh, se puede representar por el, el ángulo que encierra ese circuito. Se realiza el mismo procedimiento, un, un circuito que encierra la disclinación. Y si uno analiza el, el exceso de efecto de ángulo que me produce esa declinación se puede demostrar geométricamente, digamos, en suelos, que depende del tensor de arriba. Entonces, como para hacer una, una, un resumen, las dislocaciones van a estar asociadas a la corrosión y las disminaciones a la curvatura de la, la muro. O generarían curvatura de la mano. Y este es el caso de una declinación en el gráfico en el que se tiene un, un tentágono y un octavo se, se distorsiona el lápiz. y pueden existir eh, cuatro, cuatro posibilidades que solo se tengan dislocaciones es decir que se va a tener solamente torsión inclinaciones simplemente con curvatura o el caso que se tengan las las dos el tensor de Riemann y el de torsión van a ser distintos de sí. para poder Entender qué es lo que, cómo se comportan los electrones en presencia de un defecto topológico primero hay que escriben la ecuación de Dirac. Bueno, se escriben coordenadas generales y eh, se escribe una derivada covalente con una conexión que va a introducir eh, alguno de los, de, de, de, o la persona en la curvatura o ambos, eh, según qué es lo que se esté Y por último, digamos. Se, se estudia el, el efecto que tiene una, una sola declinación de en el lápiz de grafeno Aquí se ve el, el pentágono y el hectágono, lo habíamos visto anteriormente. Y si uno se. Como dijimos antes, digamos, el, la declinación se describe por el ángulo que distorsiona el lápiz. Entonces, si uno quiere hacer recorrer los electrones alrededor de ese, de ese circuito eh, y no existe una, una, un defecto topológico, los, los electrones van a cambiar de fase, digamos, cambian de signo, tienen una fase de pi. Pero en el cambio, en el caso de que exista un, un exceso de efecto de ángulo, esa fase va a ser multiplicada por un parámetro B, que puede ser relacionado con, o sea, puede ser llevado a una variable continua, con un, con un campo, que es proporcional a, a esa variación del ángulo si uno aplica el operador de Dirac a esta ecuación, tiene este chamicoliano y podemos ver que en el caso de que no existía un defecto topológico, solamente teníamos este término que está. Pero ahora se agregó un término adicional que obtiene que incluso un campo de gauge Entonces, se puede decir que, digamos, la, el, el, la, la acción de un defecto agrega un campo de gauge efectivo a la ecuación de Dirac y en este caso particular, el campo de gauge que se agrega es un Vórtice de campo magnético perpendicular a la inclinación, y entonces automáticamente uno puede pensar en el efecto de eh, el esquema experimental que se muestra en la derecha, eh, que sería como un caso del límite, digamos. En el, en el efecto de Harnaubow se tiene un solenoide con un campo magnético dentro del solenoide, pero por fuera es uno. En el caso del microscopio, sería que este solenoide sea infinitamente pequeño. Y entonces lo que se puede hacer es escribir el, el espinor como si recorría el, sentido, el circuito en sentido horario o sentido antihorario la suma de las dos funciones, y se ve que existe una, una diferencia de fase que es proporcional al, al campo y genera un patrón de interferencia por el circuito de número. Y entonces, para finalizar, digamos, se pueden concluir tres cosas del de trabajo. Uno es que los grados de libertad electrónicos del grafeno determinan el comportamiento de los electrones como fermiones de Dirac sin masa. Eh, como segundo, que las arrugas, de, o sea, la presencia de arrugas en, en una hoja de, de grafeno introducen una, una conexión no trivial en la ecuación de Dirac, que eh, corresponde a un campo de gauge efectivo. Y por último, ese campo de gauge surge bueno, de porciones curvas del grafeno como un vórtice de campo magnético produciendo un efecto de Eso El campo magnético resulta de este vector es el cero Claro. Sí. O sea, es simplemente en un punto está definido, digamos, el vórtice y después es cero en dos. O sea, es puntual. una pregunta totalmente idioma yo pero yo, verdad, yo voy que si una hoja de pelo y, y hay cierto tipo de modificaciones que puede hacer, que no se traducen en este tipo de posiciones de la de, de, de, de lo que, que, que la misma estructura donde está de carbono pero sí. lo que quieren poner varios ¿No parecerían que no son La verdad no estoy seguro de, de si produciría ese efecto o no, porque bueno, en bueno, uno de los papers que habíamos analizado ponían una, una curvatura como uniforme, como si fuera una, una gaussiana, pero no producían este, este fenómeno. Sin mal no recuerdo. Sí, sí. Si lo que pones es un arruga, puedes generar, bueno, nada, generar una, una métrica de y va a haber un una derivada covariante variante no trivial, y va a haber un flujo, pero un flujo normal, pero el flujo total va a ser igual a cero. Porque si, si le das vuelta de un millón no va a tener efecto tomar ¿no? El flujo total y cero localmente tiene un campo magnético efectivo, en algunos casos positivo positivos y en otros negativos, pero globalmente va a ser. Sí. Cuando si produce un defecto de este tipo, ¿no? El, la hoja se va a llevar. Se, se curva, sí. Se curva. Y, y eso va a inducir otras interacciones en primer orden que de la espinólica, por ejemplo. Eso no, no... Sí, bueno, eso no lo estudié particularmente, pero vi que... Eh, bueno, no, no estoy seguro, pero sí creo que hay una parte que analizan el espinólica cómplica, pero no lo estoy seguro. Eso también con la tuvo rodulas de la ojo sube y que el espinólica en tres órdenes nada más doblando la ojo. Es interesante incluir el efecto espinólica ahí en el, sí, en el... No lo, verdaderamente no lo estudié ese, ese extremo, no sé. La pregunta de esto me permitió aclarar un poco más que esto le ayudó, pero efectivamente era el sentido, entendí que crear una deformación es de cambiar la curvatura, pero no sabía si lo puede ser cierto. No puede cambiar la curvatura, si que se traduce que, que hayan creado distorsiones eh, eh, No lo he entendido. Bueno, cosa y efecto. Si puedes hacer una distorsión, una arruga, ah. sin, sin poner una distinación o algo así, y eso te cambia localmente, vas a tener una derivada o variante ah. de un este, Es cierto que además está el efecto spinorbit, y eso no lo vimos, y eso va a ser importante. Eso no lo eh, pero aquí es más defecto topológico lo común: hacen un corte y vuelven a cerrar. Ahí sí vas a tener un subo total no duro, lo que no un ocurrió una cosa. No. no sé si se ha cerrado o se ha ¿Sí? Yo pregunto si han estudiado o hay estudios del de efecto del impacto de estas arrugas por estas estabilidad de la cuando tienes varias capas de gracia. ¿Es que así? Sí, sí, sí. O sea, no no, No lo bueno, vimos. Pero, pero, pero, pero, pero sí, hay estudios sí, que ya el grafeno mi capa o sea, tienes, además puedes jugar con efectos de 9 en los que eh, vas a este, así, rotando levemente las capas y te cambiar las propiedades electrónicas ya de manera bastante legal. El hecho ya sin, sin entrar en las arrugas, que se pero el hecho ya de tener dos o varias capas ya te cambiaron. Yo no sé. ¿sí? Eh, Temperatura cero, ¿cierto? Si intentaste un calculador de calculadora química, ¿no? Al principio, es el espectro del, del Hamiltoniano, ¿no? Entonces, luego, bueno. habría que, que hacer el exponencial de novelas y ver las excitaciones, ¿no? ¿Quién está Sí. Si sí. tiene una pregunta, eso, respecto a... ¿no? Iniciamos a hacer está pregunta. Si quiere, ¿la puedes poner? Sí. ¿Primera, segunda diapositiva o La primera. ¿Estás flanqueando el Sí, ahí. En los ARPR corresponderían a operadores. O sea, crear un electrón, por ejemplo, aquí, si va a saltar a un lugar, o sea, que destruye el electrón aquí, pasa. Ah, son operadores que hacen así. Sí. sí. O sea, pasa de un sitio. Ah, en el caso de la inclinación, eh, no, digamos, no, no, es plano, hay una, una curvatura. ¿Cómo es el, el tensor de deformación en sí? No, no lo sé, por, o sea, surge directamente de ahí. No, sé, no sé exactamente cómo es el tensor. De de la respuesta que me dio. o sea que su si método está analizando el efecto que tiene un el electrón posado sobre la red o, o está analizando es eh, la interacción entre un átomo de esa red con los otros que están alrededor o sea los la interacción entre átomos a primeros vecinos ah. cómo se comportan los electrones en ese los electrones de sí. valencia entre ellos claro o sea interacción entre los primeros vecinos. Otra pregunta No sé si en el en Zoom tiene alguna pregunta o ah, comentario uh -huh. también. Si sí, es sí. que <ríe> no, pero era yo preguntando a las imágenes y nos quitaba los arranjos. No sabía si ellos fueron de. Hola, sí, los escucho bien yo. ¿Tienes alguna pregunta o comentario? ¿Para Nicolás? Nicolás ¿Te ve como? No sé dónde. No sé si me da la computadora. ¿Ese tipo, por ejemplo, ¿Ese tipo de modelos permiten, por ejemplo, hacer... Eh, estudiar las propiedades eléctricas del material entonces sí. Es como tratar de aproximarse. Không... Claro, es una aproximación. De manera general, el grafeno fue un gran sí. eh, espectacular por dos razones. Por sus propiedades elásticas uh, puramente sí. atómicas, ya, y, y luego por hacer los no, de no, quieren, no, etcétera Pero sus propiedades elásticas en una sola monotapa que sea tan grande y estable, eso ya es perfecto. pero Y además, por este, por la estructura electrónica, gracias al hecho de que generalmente un conductor tiene una superficie de Fermi eh, grande, y, y aquí se, se, se trata de sedimentar, porque la superficie de Fermi en realidad es un punto, son los puntos, los puntos que son los puntos de, punto de la vida. Eso hace que las propiedades electrónicas sean mucho, mucho más interesantes, porque hay mucho menos visitación. Se pueden hacer. Eh, Corrientes electrónicas muy focalizadas, casi como si fuera una geometría. muchas cosas que se pueden hacer gracias a esa dispersión electrónica tan particular. Entonces, tiene un doble interés el grafeno, elástico y electrónico. Sí. De elástico había visto que, que tenía una resistencia bastante elevada, o sea, en comparación con el, con el ¿Cómo se puede lograr experimentalmente que haya esta información? ¿Me ayudan las hacer extras? La verdad, no sé. Yo tampoco. <risa> <risa> no, general, no, no, no. Si uno sé. <risa> las invita, no. Claro. Y si están ahí, que claro, están no presentes. Uh, pero si uno quisiera, si uno quiere provocar una inspiración, ¿cómo hacer? No, no sé. Sí, no sí, no es más bien un algo para cálculo. Generalmente eso se puede bombardear los bombardeas como el unión, por ejemplo, el otro, el otro, el otro, el Ah, alfono. yo cerré con él. Ah, cerré con él. Pero generalmente eso sí está libremente suspendido, el hermano se está lleno de chichones por todas partes. De hecho, me estructuraron, y mi escenario es muy inestable, sí. claro. Ah, y se generaron de rudos y no se la es en el Y si comparan estos dos resultados que estamos teniendo de, de estos modelos, coincidentes y detalles, que también se está. Sí, sí, sí. Las... Pero, bueno, el, el, el punto, y ese fue el éxito de... tan rápido el grafito ¿no? en es que. Había uh, por anticipo ya muchas predicciones teóricas y lo que faltaba era la realización del monocapa, el, el monocapa que le hicieron con scotch, ah, sí. Y cuando se hicieron las medidas, ya estaban los resultados, no solo uh, para propiedad, hay, hay, hay otro efecto interesantísimo, ¿eh? el efecto cuántico del que yo estaba hablando esta mañana, yo, yo me refería al efecto no relativista. Pero eh, si, si se aplica, hay algo muy bonito con el grafeno, es que en un equipo se realiza un efecto relativista, porque es una ley de y los niveles del andado que caracterizan el efecto son totalmente diferentes en, en el caso relativista, y lo bueno de grafeno es que eso se puede ver a temperatura ambiente, cosa que es impensable con los, los semiconductores agrupados eh, para ver el efecto normal, digamos. Porque el graso de los y eso se sabía de antes. Pero cuando, cuando se hizo la realización experimental, ya se sabía lo que perdón, pero cuando se vio fue la temperatura ambiente. ¿Cuáles son Bueno, en Europa hay varios. Eh, en Francia está Timú. <risa> Hay un buen grupo de experimental. Este, una antigua estudiante de Ernesto hizo su tesis viendo el efecto del en el grafeno. Hay un, básicamente, en un laboratorio con campos magnéticos pulsados muy altos, se puede llegar hasta 100 tetlas. Y entonces, todos los experimentos de campos magnéticos intensos. Entonces, en, en, en, en Francia, cubano, Luego en Alemania, obviamente, en, en, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en muchos lugares, en Japón, en China, o sea, hay mucho. Bueno, por de no, no, muchísimas gracias. Bueno.